Aquí el con un nuevo video canal y bueno pues vamos a mostrar primero aquí de fondo estarán viendo como encontré un aire flotante con un truco que disparaba con la espada con la espada escuchaba cómo se destruía entonces luego subí con las cuerdas y lo encontré y básicamente mientras voy subiendo les voy a explicar Básicamente perdí la grabación en donde derrotaba al devoramundos y con eso fue mucho a la basura todo. Luego también perdí varios un capítulo importante y luego de esto todo se terminó yendo a la basura. me doy cuenta que grabé 20 capítulos en los que no hago absolutamente nada, entonces voy a poner los momentos que valen la pena y los que no, pues no los pondré. Una evidencia clara de los que no valen la pena, evidentemente, no sé si lo habré puesto. Pero es en uno en el que simplemente a la isla flotante de la parte derecha del mundo, hago una plataforma del suelo hasta la cima con plataformas con cierta forma extraña para ver si se cumple un bug que ha sido parchado. En eso desperdicio 20 minutos de mi vida, solo haciendo eso mientras desperdicio la oportunidad de derrotar al rey rey en medio de una... Lluvia Slimes. Para finalizar luego de esto quise les muestre algunos clips que tengo por ahí y ahí les explicaré qué son. Y nada, pues espero disfruten el pequeño video en el que muestro básicamente los desechos de T-rayete. -t. les traigo un informe de último momento. Perdí absolutamente todo la vasofia porque mi computador explotó, de lo que vieron anteriormente. Y bueno, como es, lo dije antes pero me tocó volver a recordarlo porque perdí esto... Por segunda vez, sí eh, Estoy volviendo a decir que, por, que perdí eso Bueno, lo que iba Básicamente no, no vendrán más de este capítulo Excepto mi intento fue el de derrotar al esqueletrón Y cómo derrotó al ejército de los lentes Porque justo aparecieron En el siguiente capítulo verán cómo derrotó al esqueletrón Bien, aquí va un poco la basofia La pérdida de tiempo Como el error de no matar al esqueletrón Por, por que se me acabaron las balas Igual que me pasó con el ojo de turno. Y también, pues eh, antes de que haya, no, pero ¿qué pasó en el capítulo que están viendo de fondo? Pues básicamente tenía que explicar que en este capítulo de fondo, como mencioné, se me perdió lo que derroté el Mundos. Entonces, básicamente, me armaí de todo eso de lo que tenía del Deborah Mundos. Y luego está este capítulo, eh, después de toda la basura, por supuesto. Eh, está este capítulo en el que básicamente mostré lo que obtuve, porque ahí había perdido una exploración de la mina que creí que era importante, pero no lo era. Y también me encontré una isla flotante que solo tenía agua. Me fui al fondo del mar, encontré un tubo para respirar y me metí bajo un, bajo un árbol gigante y encontré una varita para colocar madera viviente que vendía, que regalé, por decir, porque si no recuerdo mal no tenía precio. Y con eso lo dejo aquí con mi intento feo de derrotar al esqueletrón y una cámara rápida de yo versus el, el, el, el ejército de los lentes. Posdata, la música... De Naruto, que me lo han pedido, lo voy a dejar en la descripción del canal que lo hizo. Lo hizo un cover con la flauta, que por cierto, si está viendo esto, le quedó demasiado bien. Y nada, música de Naruto con pelea... No, perdón. Pelea de contra el esqueletón con música de Naruto de fondo. Punto .mp4 en 3, 2, 1. Acierto. Charles, volvemos al estudio. aquí vamos a poder presenciar yo versus los... los... ¿cómo se llama estos? los duendes que pues nada aquí empieza... no pongamos música de naruto pongamos mejor música la musiquita que pongo normalmente en los videos sabes la de Drip vale entonces aquí les dejo con un poquito de cámara rápida mientras derroto a estos bichos